Amo ni camanati de noche a mujuanti. es mate? Anquesqui catinime sabes penito. Isquilito que panicaman kampak istua. Para seca soloni y panzi no guaya Muchito no cualanca itaka. Guanica manali ni manzi quizás melawak. Ni ni yani ama que manoja puliwi para panos. Para teipas que aunque Nechtokase para Nani Itztoknopakristo Katiwalaskia. Nelia ni Mechilhia, Katian Mech Selis a Muhuanti, u Katiweli Masewali Katinitani, no kiaanes Celia, Juan Katinech Selia, Kiselia notata Katinechitantoq. Que ma Jesús tanque Kito ni, Muyor Pizzake, guantechimo Machtikawa. Nelia ni Mechilhia, Seteena Muhwanti Nechte Mactilis y Itakawa. Juan Timo Mashtikawa, Tipeshke, Timo Istachilia, Sei Kasekino, Pampa Amut, Matiaya, Akia y Chevaskia. Nani Takwajaye, Nakasta Jesús, Pampa Milla y Juan Simón Pedro Nezmanowski, Manista Tinto Kile Jesús, Akia y Te Juan Kanani munachkawi Achimas, Juan Nikitwi. Toteko, Akia, Mr. Maktilis. Juan Jesús, Nez Nani Solonis, Ni Panita Kwale. Juan y Marcos maquicuayaya que tiene este mártires. Juan que Shilonis no papante Juan que Judas y te Simón Iscariote. Juan Kemajodas Judas que se irrita no papante, amocoarta que te calles que Juan Jesús Kirvuy. No papate te chivas. Chivas ni Juan yonset en tu juante mesa, amo para ten Kirvuy pa. Se Jesús Kirvuy guayaya Judas maquicovati que para no pap o, que el viaya maquimacas tome, cati piste inestiti, que mocuta vaya toto mi bolsa. Juan cajodas, que se le no papanzi, cati Jesús, que macac, o animanzi, que esteque, k... tal yo estoya. Que majacistía jodas, Jesús te chilwe. Ama así, ahora para monestis no veitilis, nae catinimoquetquima sewale, Juan para monestis y veitilis notata, y pancatinichiwas. Que manitenechilis y veitilis notata, Amo escabas no patón al teipa kemanotatan más notará en na no con agua sanitzo Samoa se talozi Juan moneki que ante hecho Israelita tayakanani amu canani amo elisante hecho toquillise campañas macase para shichiwaka. Shimu si se yca se nani kena que no pamo que si muikne No chima se igual me que ma chilice para anelia sin tan anelia an Juan Simón Pedro quita chintoquile. No teco, ¿can Juan Jesús quinanquile. Aman si amuvelis techtoquiles campanías, pero te ipa quena, techtoquiles. Juan Pedro quirgui. No teco, para te amuvelis ni mis toquiles amante, ni motema casquia para ni porta. Cuá que sos quién aquí le. Te chilvía ti motema para mamits mítica pan para pero neleá ni mits chilvía. Y panita yoa que manoja poliwí para tzatsi seco pele para tanesis. tátikitos espa para amo te chismati.